Cotramed comenzó su, su etapa productiva este, dándose a conocer inicialmente por el boca a boca. Recientemente ganamos dos licitaciones, una fue la fabricación de los cestos de residuos y la segunda la reparación de Puente Negro que va a ser colocado en, en los coihues. Y bueno, desde, desde el sentimiento y el espíritu cooperativo es, es sumamente importante para nosotros aportar a nuestra comunidad porque obviamente... La colocación del puente va a beneficiar a todos los, los vecinos de la zona que hace tanto tiempo lo están reclamando y, y lo necesitan. Es algo intenso, o sea, eh, hay, hay que estar en una cooperativa para vivenciarlo, porque pasan muchas situaciones. No es solamente la ayuda solidaria hacia otro, o a otros, o a la comunidad. Es más que eso. Creo que acá se formó una gran familia, o sea, compartimos muchísimo tiempo juntos.